Amigos, amigas televidentes, muy buenas tardes. Como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la emisión central de su noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos miran a través de Tele Ciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Asimismo, damos la bienvenida a todas las personas que se enganchan a través de www.elciudadano.gov.es y a través de nuestras redes sociales dentro y fuera del país. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. Consejo de Administración Legislativa archivó la solicitud de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass. En el marco del diálogo nacional, en la ciudad de Loja se instaló la tercera jornada de la Mesa Política Estratégica de Comunicación. El Ministerio de Agricultura y Ganadería confirmó que no existen casos de fiebre aftosa en el país. Y en lo internacional, miles de argentinos se manifiestan por cierre de planta PepsiCo. Iniciamos contándoles que el presidente de la República, Lenín Moreno, recorre el área destinada para la construcción de viviendas de la misión Casa para Todos en el sur de Quito. Esta iniciativa busca garantizar el derecho a viviendas dignas en un seguro eh, en un incluyente. La meta es entregar 325 mil soluciones habitacionales en cuatro años. Esta información se las ampliaremos en las siguientes emisiones.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 En este mismo tema les contamos que tres son las causales que facultan a la Asamblea Nacional para el enjuiciamiento político al presidente o vicepresidente de la República, así como lo señala la Constitución del Ecuador. Esto lo conoceremos en el siguiente reportaje. El artículo 129 de la Constitución señala que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político del presidente o vicepresidente de la República a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros. Pero para ello, la Carta Magna establece tres casos. Uno, por delitos contra la seguridad del Estado. 2. por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. 3 por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. La asambleísta Soledad Buendía, primer vocal del Consejo de Administración Legislativa Cal, lo precisa. Y por lo tanto no está entre ellas el tema de la responsabilidad política. No es una causal de destitución ni de juicio político para el vicepresidente de la República. La ley orgánica de la función legislativa detalla los requisitos para enjuiciar políticamente a un presidente o vicepresidente de la República. El artículo 87 señala que... La solicitud para proceder al enjuiciamiento político será presentada ante el presidente de la Asamblea Nacional. Estará debidamente fundamentada y contendrá la formulación por escrito de los cargos atribuidos al presidente o vicepresidente de la República y el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará, acompañándose la prueba documental de que se disponga en ese momento. Ninguno de los tres causales está determinada en la argumentación y en los requisitos presentados por la oposición. Más abajo, el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa explica que si el Consejo de Administración Legislativa, CAL, establece que la solicitud de enjuiciamiento político no reúne todos los requisitos, dispondrá a los solicitantes que la completen en el plazo de tres días. De no completar, la misma ley señala que se ordenará sin más trámites, el archivo inmediato de la solicitud. Según el procedimiento de juicio político, una vez conocida la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos, el Consejo de Administración Legislativa remitirá la misma a la Corte Constitucional para que emita su dictamen previo de admisibilidad.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 Ponga atención a la siguiente información. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, advierte a los usuarios de telefonía móvil celular del país que desde días atrás se están recibiendo llamadas telefónicas de origen internacional fraudulentas, con el prefijo 0675, correspondiente a Papúa, Nueva Guinea. Este tipo de llamadas telefónicas internacionales irregulares tienen como propósito provocar que el usuario receptor devuelva la llamada y genere así el costo por la comunicación telefónica internacional, monto económico que se carga a su planilla de telefonía móvil o se descuenta del saldo que mantiene en su plan telefónico. Es necesario advertir a los usuarios que de recibir este tipo de llamadas, por ningún motivo se proceda a devolver la comunicación. De esta manera se evitará generar los costos económicos que se generan por la duración de la llamada internacional de vuelta. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales. Les comentaremos que ya inició la campaña de vacunación para prevenir el brote de fiebre aftosa en el país.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 tomemos juntos el limón del ecuador fin de espacio promocional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 Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Agricultura y Ganadería confirmó que no existen casos de fiebre aftosa en el país. La cartera de Estado in inició con la vacunación de ganado en varias provincias fronterizas como medida de prevención ante el brote de la enfermedad en varios departamentos de Colombia. La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, Agrocalidad, señaló que no se han reportado casos de fiebre aptosa en el país y ha establecido medidas sanitarias preventivas con el fin de evitar un contagio frente al brote de la enfermedad presentado en Colombia. Una de las medidas es mantener la prohibición temporal de importación de mercancías pecuarias como derivados de carnes y lácteos. Otra acción para mantener el estatus de país libre de fiebre aptosa es la vacunación en las provincias de Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos e Imbabura, la cual inició desde el 17 de julio y se extenderá hasta el 30 de agosto. Una vez vacunados los animales, se entregará un certificado único de vacunación correspondiente a la inmunización estratégica de prevención frente al riesgo de ingreso de fiebre aptosa en la frontera norte. Estas acciones preventivas permitirán mantener la certificación de país libre de fiebre aptosa con vacunación, considerando que el Ecuador ha invertido aproximadamente 60 millones de dólares para erradicar esta enfermedad. Las medidas se aplicarán hasta que la Organización Mundial de Sanidad Animal notifique que se han cerrado todos los eventos de fiebre aptosa en Colombia. El Ministerio de Agricultura hace un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier tipo de sospecha o presencia de esta enfermedad en los animales a la línea gratuita de Agrocalidad 1 247 600 Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Asimismo, el Ministerio de Agricultura inició con la entrega de kits agrícolas de verano para solventar las necesidades de los agricultores de arroz y maíz. Son más de 40.000 kits que se entregarán a nivel nacional. Desde este miércoles 19 de julio, 37.000 kits de arroz, 5.000 kits de maíz y 200 kits para multiplicadores de semillas de arroz y maíz se distribuirán a escala nacional para solventar las necesidades de los agricultores para el cultivo de estos productos. La ministra de Agricultura y Ganadería, Vanessa Cordero, informó que la entrega se efectuará en bodegas previamente calificadas por la Unidad Nacional de Almacenamiento. La secretaria de Estado también recordó que el lanzamiento oficial de la Gran Minga Agropecuaria será el próximo 19 de agosto en el Estadio 7 de Octubre de la ciudad de Quevedo. Con esta estrategia, el Gobierno Nacional busca que los agricultores puedan acceder a créditos oportunos, seguro agrario y ganadero, riego, asistencia técnica, entre otros beneficios. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano.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 Y con 125 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reforma al artículo 32 de la Ley de Defensa contra Incendios. Tras el debate, el Parlamento resolvió que sean las empresas eléctricas las encargadas del cobro de la contribución a favor de los cuerpos de bomberos del país. La ponencia del proyecto de reformas estuvo a cargo del asambleísta Esteban Albornoz. Al iniciar detalló cómo es el financiamiento de los cuerpos de bomberos a través de la contribución predial, permisos anuales y contribución recaudada por empresas eléctricas. De ahí la importancia de la norma, resaltó. Tendrán derecho a una contribución mensual que pagarán los usuarios del servicio de energía eléctrica. Estos valores se han venido recaudando por medio de las empresas eléctricas de distribución y comercialización del país normalmente. Y en el arranque del debate, el asambleísta de Creo, Patricio Donoso, dijo que esta reforma hará justicia para el cuerpo bomberil. Con un casco en mano solicitó se apruebe el proyecto. Allí argumentó por qué. Gracias por este casco de bomberos. Gracias por ser los de la casaca roja, que luchan por todos los ecuatorianos todos los días. La recaudación debe ser obligatoria y no facultativa, dijo la asambleísta social cristiana Erika Poveda. Su intervención se basó desde su experiencia como bombera voluntaria. Otra de las propuestas fue presentada por la asambleísta Verónica Arias, quien sugirió que el convenio para el cobro de la contribución se suscriba de manera tripartita. Entre los alcaldes como representantes legales de los municipios y los personeros, tanto de los cuerpos de bomberos, como de las empresas eléctricas. Respecto a los convenios suscritos por el Cuerpo de Bomberos y las empresas eléctricas, también hubo propuestas. El asambleísta Guillermo Sely solicitó que los mismos sean celebrados en un plazo no mayor a 90 días. Para que los diferentes cuerpos de bomberos tengan la certeza que están a punto de conseguir un paso fundamental. La propuesta fue aprobada con 125 votos a favor. Ahora le corresponderá al Ejecutivo la sanción favorable o veto. Amigos, amigas, aquí hacemos una nueva pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que miles de argentinos protestan por el cierre de una fábrica. Inicio de espacio promocional Hagamos minería responsable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 En las noticias del mundo les contamos que miles de argentinos se manifiestan por el cierre de una planta PepsiCo y además en, en Australia nace un rarísimo wombat de hocico peludo del norte. Revisemos estas y otras noticias en el siguiente resumen. Miles de personas se manifestaron en Buenos Aires en apoyo a los 600 trabajadores despedidos por el cierre de la planta de PepsiCo.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 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrentó el martes el bloqueo parlamentario de la reforma al sistema de cobertura de salud y declaró que la ley demócrata de 2010 firmada por su predecesor, denominada Obamacare, terminaría cayendo por su propio peso. Creo que probablemente estamos en una posición en la que solo dejaremos que el Obamacare falle. No vamos a hacernos cargo de él. Puedo decirles que los republicanos no se harán cargo de él. Dejaremos que el Obamacare fracase y entonces los demócratas vendrán a nosotros y dirán, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo solucionamos? La derogación del Obamacare, promesa de campaña de Trump, quedaba el martes enterrada en el Congreso, después de que varios senadores de la mayoría republicana anunciaran su oposición. El lunes se anunció un plan B, votar una derogación del Obamacare sin presentar una nueva propuesta, que daría al Congreso dos años para preparar una reforma sobre nuevas bases. Al menos tres senadores republicanos moderados entorpecieron el martes esa propuesta, argumentando que la atención médica en zonas rurales podría terminarse. Frente a esas defecciones, esperaba que el líder republicano Mitch McConnell decidiera entre enterrar el proyecto u organizar una votación condenada al fracaso. Con 52 senadores de un total de 100, la bancada republicana no podía permitirse más de dos votos en contra. Este es el wombat de hocico peludo del norte, una de las especies de mamíferos más raras del mundo. Y su población acaba de incrementarse gracias a un nacimiento en el refugio Richard Underwood de Queensland, en Australia. Se trata del primer nacimiento de la especie en la comunidad en cinco años. En este refugio vive una de las dos últimas poblaciones conocidas de wombats peludo del norte, especie de la que se estima quedan solamente unos 250 ejemplares en libertad. Estos marsupiales herbívoros autóctonos están amenazados por los perros vagabundos, las enfermedades y la competencia de los canguros por los alimentos. La caja pues...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 El siguiente es un espacio de interés público. La historia tiene personajes que marcan. La patria tiene marcas que definen su historia. Personajes, historias ejemplares que nos definen como país, que le dan sentido a este aquí y a este ahora, a nuestro Ecuador de sueños y glorias. Manuel Espejo es Historia, Ejemplo de valores, de lucha incansable por la justicia y amor por su gente. Manuel Espejo nos marca. Soy María Manuela Dominga Espejo y Aldaz. No será difícil imaginar...